Si no quieres sufrir por amor, evita enamorarte de estos tres tipos de hombres. En el paso por esta vida, en muchas ocasiones vas a necesitar saber con quién te vas a poder citar, de quién te debes enamorar y quién debes evitar. En esta vida, para que tú realmente puedas disfrutar de una relación sana, equilibrada, donde se te dedique tiempo, donde tú seas realmente feliz. Es necesario que también aprendas a distinguir a aquellas personas, a aquellos hombres que son realmente sanos para ti. Y hoy en este video vamos a hablar justamente de aquellos hombres que deberías incluir en tu vida y aquellos que deberías descartar. Estos últimos va a ser el tema de este video, aquellos hombres que nunca, nunca debes dejar entrar en tu vida. Y antes de empezar quiero pedirte dos cosas, que una vez que hayas visto este video de cabo a rabo me dejes tres emojis, tres emojis de un corazón azul en los comentarios una vez que hayas terminado de ver este video y lo otro es que te suscribas a este tremendo canal de más de un millón de miembros. Así empecemos. Si no quieres sufrir por amor, debes evitar enamorarte, entregar el corazón a esta clase de hombres, no siempre porque sean malos, no siempre porque sean personas que a priori busquen herirte, sino que sencillamente su forma de ser, su idiosincrasia, está pasando por una etapa en la cual realmente son incapaces de poder comprometerse con alguien. Es por eso que tienes que tener muy en mente de que debes alejarte tanto como puedas de ellos. Existen tres clases. La primera es... Los que no te aman y te lastiman. Estamos hablando de aquellos hombres que aparentemente y con engaño te dicen que te quieren, que te aprecian, que eres la mujer de sus vidas, que... Eres lo que siempre han soñado, pero en la marcha, en la práctica, son totalmente ajenos a aquellas cosas que predican. Sus acciones, su forma de quererte, su forma de tratarte, evidencia. ¿Por qué? Porque no te ama. Y por otra razón, te ve como un objeto coleccionable. Solo quieren hacer el delicioso contigo, pasar un buen rato. Te quieren como amante, mas sin embargo no te quieren como pareja, no te quieren como esposa, no te quieren como alguien con la cual iniciar un proyecto de vida bastante asentado, bastante maduro, sino que son hombres que están en una etapa totalmente infantilizada en la que solo quieren aventuras de una noche, solo quieren amantes de un rato, no están interesados realmente en... Una relación inmersa, por lo tanto no te aman, pero lo aparentan. Aparentan que te quieren con sus palabras, con sus promesas, con una cantidad de cosas que te dicen, pero al final no concreta en nada. Cuando tú ves a alguien, cuando ves a un hombre que te está diciendo que te quiere por un lado, pero te está dejando plantada por el otro, cuando te das cuenta que no toma en serio la relación, cuando prefiere a sus amigos, cuando prefiere salir de viaje con alguien que contigo, es cuando tú te das cuenta que ahí, Ahí no hay una relación estable. Cuando él te deja esperando en el carro, cuando él no le importa tu comodidad, sino que sencillamente le interesa vivir para sí mismo, es porque no te quiere, es porque no te aprecia, es porque no tiene ningún interés sobre ti. Más que sencillamente que sirvas solamente como un colchón emocional, o lo que es peor, solamente como alguien de quien sacar placer. Por lo tanto, aquellos que no te aman y lo manifiestan, porque en muchas ocasiones te lo van a decir con palabras, te lo van a decir con un montón de retórica bonita, pero al final estará carente, estará ausente de hechos reales. Cuando un hombre, cuando una persona te dice que te quiere en palabras pero no en acciones, es porque no te ama e igual te lastima. Número 2. Los que te aman pero igual te lastiman. Este caso en contrario es un caso interesante porque son una clase de hombres que son muy quebrados de personalidad no saben lo que sienten, no saben cómo manejar sus emociones y no son capaces de, de defender su relación porque son manipulables. Vienen los amigos, lo presionan para hacer ciertas cosas que él sabe que va a poner en tela de juicio la relación. No son capaces de poder decirle no a alguien. Una imagen interesante que puede venir a tu cabeza es la del personaje Arturo de la serie de la comedia Vecinos, que te puedes recordar que era un hombre al cual su esposa Magdalena lo tenía casi que como una escoba, lo tomaba como un objeto y él se dejaba manipular. Tristemente esta clase de hombres, pues si no eres como Magdalena, y, y por supuesto que no lo eres, ellos son manipulables por amigos, por jefes, por personas ajenas a la relación que al final lo obligan. O al final lo presionan para que falte la relación, para que no se comprometa como debiera y al final él constantemente está más interesado en encajar con otras personas está más interesado en poder embonar en la vida de otra gente que contigo y no es porque no quiera no es que no, no sea no, no es porque él no tenga ese deseo de estar contigo o, o de ponerte como su prioridad es que lo que ocurre es que no tiene la capacidad de decir no. A todo mundo le dicen sí porque tienen miedo a la confrontación. Tienen miedo a decirle no a alguien. Tienen miedo a decir no puedo, no quiero, no estoy, no estoy disponible. A veces hasta incluso quieren asumir un rol. Quieren asumir una imagen ante la sociedad de que son personas que no son... Mandilones. Y eso muchas veces supone que por tratar de cuidar su imagen, tratar de cuidar ese aspecto que dan, terminan por decirle sí a todo mundo. Así la incapacidad de estos hombres de poder comprometerse más allá es porque su personalidad es así, es una personalidad muy blanda, muy incapaces de poder defender la relación incluso ante su mamá porque su mamá justamente está siempre detrás de ellos diciéndole cómo debe vivir su vida diciéndole cómo tiene que pensar cómo tiene que hablar qué tiene que decir constantemente te antagoniza a ti y él es una clase de hombre que no es capaz de poder realmente atender a la relación tener un rol de hombre realmente presente porque sencillamente siempre, siempre, siempre está más preocupado en quedar bien con la mamá o sea, padecer una mamitis y quedar bien ante los amigos. Por lo tanto, es una clase de hombre que no es recomendable tener ni con la cual salir porque al final te va a herir su falta de carácter, personalidad y voluntad para poder embarcarse en una relación contigo. El tercero es aqueos, los que te aman pero están lastimados. Estos terceros son muy interesantes que los tengas muy en mente porque regularmente son la clase de hombres que lamentablemente son incapaces de poder tener una relación sana y no es porque no te quieran, al contrario, te quieren mucho, te aman demasiado, eres importante para ellos, pero lamentablemente están heridos. Han sido lastimados, los han engañado, los han... Hecho pasar por muy malas experiencias, están recién divorciados y por lo tanto y en muchas ocasiones no son capaces de ser funcionales dentro de una relación porque arrastran años y años de resentimiento, arrastran muchas heridas que al final los vuelve presa de sus fantasmas, los vuelve presas de sus paranoias Porque sienten que en cualquier momento los vas a engañar Tristemente esta clase de hombres no son buenos tenerlos No ahora, sino hasta cuando se han sanado Y no vale la pena luchar por porque se conviertan en mejores personas, porque realmente esto es algo que solo nace de él, solo nace de ellos. Él no puede tomar esta iniciativa porque tú quieras que lo tome. Él toma esta iniciativa porque él realmente lo quiere para sí y para ti, por supuesto. Él haría un cambio porque te ama, no porque tú lo amas. Es por eso que tú no tienes que invertir tu tiempo en transformarlo en una buena persona para ti, en un buen, en un buen hombre para ti, porque al final de cuentas, él podrá darte una imagen de hombre cambiado, renovado, que es capaz de comprometerse, pero al final, al final, sus fantasmas, sus heridas no cerradas, van a terminar por calar la relación, por hacerte sentir mal, porque sencillamente él todavía no está preparado para ti. Por lo tanto, tú tienes que tener en cuenta que un hombre lastimado regularmente es una potencial persona infiel, es alguien que puede tomar revancha en ti, porque su mente no está interesada en saber quién le hizo daño, sino más bien con quién buscar revancha. O lo voy a decir de esta manera, no buscan quién le deben, sino quién le paga. Y tristemente en muchas ocasiones vas a ser tú quien pague los platos rotos de otra persona. Así que aléjate de alguien que está muy herido. Aléjate de un hombre que no sabe lo que está pasando en su mente. Aléjate porque al final sus heridas abiertas son espinas para ti, su piel seca va a terminar por herir, herirte y lastimarte y abrir tus propias heridas. Así que lo más importante que tú debes hacer con un hombre como esto es alejarte o darle su tiempo o buscar entrar a su vida cuando ya se ha curado completamente. Espero que este video te haya gustado y espero que te haya encantado esto y ten mucho, mucha, mucho cuidado sobre a quién dejas entrar a tu vida. Porque lamentablemente cuando dejas entrar a alguien que realmente te va a herir, vas a pasar muy mal vas a pasar ratos muy malos y al final de cuentas te vas a decepcionar por alguien a quien no supiste escoger. Así, si este video te gustó y lo viste hasta este punto, por favor déjame tres emojis de un corazón azul en los comentarios y suscríbete a este canal para que estés siempre alerta de otras publicaciones que estaré lanzando. Y así también te dejo otro video muy recomendado en al final de este video, así que nos vemos en futuras publicaciones un abrazo, este fue tu amigo Marco